La Comarca Andina, en la Patagonia, es uno de los lugares del mundo donde todavía hay más bosques que ciudades. Más agricultura que monocultivos. Más artesanos y artesanas que centros comerciales. Más ciclistas que semáforos. Más encuentros que conectividad. Más radioparticipantes que oyentes. En el Bolsón, Río Negro, está FM Alas. Una radio comunitaria, radio comunitaria sostenida, sostenida de manera, de manera participativa, participativa hace, 30 años, hace 30 años. Habitada por personas comunes de la comarca que usamos la radio para informarnos, expresarnos, entretenernos, emocionarnos, ayudarnos, compartir. compartir. también para organizarnos a favor, de la vida. a favor de la vida, en defensa del agua y la tierra, o para enfrentar el frío, o para enfrentar el frío, el hambre, el hambre. la violencia, la violencia. que son las diferentes caras del despojo. Parece que a algunos poderosos eso les molesta. Y a veces también tenemos que organizarnos para cuidar el nido. Para, para cuidar el nido. Son muchas las personas que se sumaron en esta difícil tarea. Esa es la memoria que no vale la pena. Y no solo personas. Y lo cuidamos como si fuese nuestro. Pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. Pero no lo es. La Casa Nido. El FM Alas es una propiedad por la que pagamos cada mes hace unos 20 años. Con el esfuerzo colectivo y la alegría de la autogestión, logramos estar al día a pesar de los tropezones. Somos buenos, somos buenos inquilinos. Y ahora, la manera de seguir acá es comprarla. La manera de seguir acá es comprarla. No nos gustaría que este lugar se convierta en un paseo de compras. O en un estudio contable. O en una estación de servicios. Esta casa. Esta casa que, es nido, que es nido. Tiene mucha historia. Y queremos cuidarla. Y queremos cuidarla. Para cuidar la memoria. Para cuidar la memoria. Queremos comprarla para que no tenga dueño. Queremos comprarla para que no tenga dueño. Para que siga siendo lo que es. Un lugar. Un lugar de, de la, la comunidad. comunidad. Por eso somos. Una asociación civil sin fines de lucro. Un conjunto de voluntades que estamos de paso para que la comarca tenga para que alas. que la comarca tenga alas. Somos una red social de aire compartido. De respiraciones conjuntas. Te encuentros cara a cara. De boca en oído. De boca en oído. Somos, Somos una bandada o una bichada. Haciendo un nido. Haciendo suma un un ramita. Suma suma suma tu ramita. Suma tu ramita. Suma tu ramita.